بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين Oh Dios mío, incluye en mi sustento en este día la obediencia de los humildes. Brinda un corazón amplio como el de los arrepentidos, temerosos, sometidos a ti. Por tu salvación, oh salvación de los temerosos. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Entre los puntos de la súplica del decimoquinto día de Ramadán se encuentran los siguientes. 1. El sustento espiritual. El sustento de las personas no se limita en los bienes materiales. El sustento tiene un significado muy amplio que incluye tanto los bienes materiales como las bendiciones espirituales que reciben las personas. En la mayoría de las súplicas, pedimos a Dios por nuestro sustento espiritual. Por ejemplo, decimos, Oh Dios, incluye en mi sustento la peregrinación de tu casa sagrada. De hecho, la obediencia y la humildad ante Dios son de los sustentos espirituales que, si nos tocan a nosotros, nos liberan de la arrogancia. Dos, el significado de la humildad. La humildad es un estado de cortesía ante Dios. El sagrado Corán en varias aleyas ha hablado de esta característica de los creyentes frente a Dios. Bienaventurados los creyentes, quienes en sus oraciones son humildes. Una de las características de los creyentes es la humildad en la oración. Se ha narrado que la oración es como una escalera para el creyente que le ayuda a subir a las posiciones elevadas a Dios. 3. el temor a Dios. Al igual, que un vehículo sin freno puede, al igual que un vehículo sin freno puede desviarse y caer en peligros, el temor a Dios también funciona como un freno para evitarle al ser humano de que caiga en pecados. El Imam Ali dice a este respecto, el que teme a Dios estará a salvo Muchas gracias por escucharme Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh